un déficit en el presupuesto sí. y ese déficit correspondía. En principio fue un error eh, la forma en que se publicó, porque yo decía, bueno, pues si hay un déficit de 327 millones, que era el, el, el monto del presupuesto de este año, ¿quién hizo la auditoría o quién hizo la, la el levantamiento? porque no tenemos datos si ha habido auditoría. Ustedes tienen datos si ha habido auditoría en el ayuntamiento, que creo que es correcto que al salir una, una administración no solamente pongan claro sus, sus declaraciones juradas, sino también cómo dejan al ayuntamiento en las cuentas y en las deudas y en los compromisos que asumieron y aquellas obras que por periodo del tiempo, no se han concluido, pero están pendientes que debe continuarse. Sí, Amado. No, no, no hay, yo, yo pienso que por asunto de tiempo, no ha habido tiempo para hacer una auditoría. Imagínate tú, se tarda un poquito en épocas normales, en esta se va a tardar el doble o el triple. Claro, eso es así. Entonces, no ha pero creo, que fue, creo que fue aclarado que la diferencia sí. que encuentra Siquio es de 45 millones. Exactamente. Exactamente. Y Yo que, no es, uh -huh. sí. que no es un déficit en sí de, de, de lo que tiene que ver con el ayuntamiento, de sí. la gestión durante los cuatro años, sino que es un déficit del actual presupuesto, porque se hizo un presupuesto de 327 millones de pesos, pero que los ingresos del ayuntamiento, lo que se estilan para este año, van a ser de 282 millones y por tanto ese déficit es el al que Siquio eh, NG hizo alusión. No es que eh, hasta ahora se haya demostrado que haya corrupción ni mal manejo de los fondos en el ayuntamiento eh, pese a que algunos eh, por ejemplo, sí sabemos que aparentemente fue un error del de medio que, que publicó esto eh, lamentablemente y ojalá que ellos eh, aclaren, esta, además de que sí. ya lo acordó el alcalde, pero que ellos eh, bueno, emitan una disculpa pública ante esta situación por, naturalmente porque se, se vio en principio como que había una situación ahí de, de malversación de fondos en el ayuntamiento cosa que no es y por eso el, el propio alcalde Siquio lo aclaró inmediatamente. Bueno, yo Bien, lo que creo es que, mira, que ya es parte. Alcalde, la vamos a tratar la semana Yo tengo la declaración de, de, Franci, Franci, de Siquio. 100 sí. millones de pesos. No eh. han publicado mis declaraciones o me informen al revés. Porque yo lo que dije fue que el presupuesto de este año...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 entonces, ese presupuesto de 327 millones se compone de 21 millones de pesos que llegan normalmente del gobierno central que por 12 da 252 millones de pesos. Y el resto se completa con los ingresos locales. Y entonces, propio. los ingresos locales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 entonces, bueno. esto es lo que causa el, la diferencia de ese déficit. Así es. Esa es la declaración del síndico, del, sí, del alcalde sí municipal, aclarando sí. la situación. Sí, yo sí debe dar declaraciones de quién encuentra cómo recibe el ayuntamiento. Es fundamental Exacto. partir sí. de ahí para tener una idea porque se supone que no todo es malo. Porque se supone que deben sí. haber cuentas con dinero de la pasada administración que no se utilizaron o que están en pendiente de pagarse por deuda y otras cosas. Y hay obras que se iniciaron. Y la otra pregunta mía es que siendo un alcalde saliente, aquí no se ha hecho concurso. Me gustaría oír a Marianela si se hicieron concurso, porque tengo la información que ya hay obras asignadas de presupuesto participativo y que ya dieron la primera partida aún teniendo la, la, la, la cuarentena que ya se sabía que no iba a haber eh, labores y que estén en manos de los ingenieros esa partida, no por el alcalde entrante, sino por el alcalde saliente. Es una pregunta que dejo en el aire. Bien, gracias a Francis. Y bueno, señores, nosotros ya estamos sobre, la, sobre el tiempo, ¿no? La parte final, ¿verdad? Sí, señor, son las 9:55. Vamos a ver si tenemos algunos WhatsApp que Así podamos es. leer. Tenemos que feudalizar desde el sector William.